Mira Sergio, ahí ese no habló señor, el papá. Exactamente. Ese, ahí habló ese el señor, país. Ese señor no habló está. El país. Ese señor está hablando. Es un doble mensaje. Sí. Aparte del dolor que él siente por claro. la muerte de su hija. Ahí está describiendo la realidad ¿Del que país? está viviendo este país. ¿El país? Y cuando yo decía, ustedes saben quién fue el que habló de percepción, que la delincuencia de este sí. país era, era, era una percepción, lo que tenía la gente, que eso es mentira. Ajá. Y esa es la realidad que vivió en ese momento que se llamó percepción y la que está viviendo actualmente sí. y sí. como dice el señor eh, Campos esto no es política no, no es nuestra, esa expresión esa impotencia que él siente es haciéndole ese llamado desde lo más profundo de su corazón y con señor razonamiento. presidente claro, actúe como presidente actúe póngase como presidente póngase los pantalones ¿Eh? duélale este país es que a este país no le duele a nadie. Como dice él, esto se embromó, esto se embromó, esto, esto es una porquería. Y eso que le pasó a su hija. Ay, yo, es yo estoy en la, que, lista, claro, en la lista. Tú estás en la lista. ¿estás en la lista, Melvin. Nadie está en la Estamos blindado, en la lista. Todo el mundo. Estamos en esa tómbola. Pues, ¿Cuál es la situación? ¿Pero quién entonces está haciendo algo para que Ay, esta Ay, Dios situación mío. Pero tal. ni la oposición ni el ¿Sí? presidente. Dime, ¿qué te ha dicho la deposición sobre lo que, que es? Lo que estamos es 24 horas. En, en campaña, política para que los lijan. En política. ¿Mm? Porque aquí nada más se habla sí. de política proselitismo. Siendo proselitista. parte de la misma situación. Porque ahorita llega febrero, llega el 16 de febrero. No le deseo, no la, le deseo mal a nadie. Pero me gustaría que a uno de esos funcionarios le pase algo similar a eso. Y los recursos, digan a ver qué los recursos que debieran ser invertidos para evitar ese tipo de situación se invierten en la jodida política. Increíble. Para seguir haciendo más de lo mismo. Decimo. Miles y miles de millones de pesos invertidos en campaña política. Y nada para seguridad ciudadana, nada para ¿Eh? eso. Pero ni para siquiera castigar. un proyecto, se vislumbra un no, proyecto que, que, no. se, que esté, se esté cuajando, que, que no se no esté tratando de materializar. Víctor, desde cuándo, de, la inseguridad ciudadana y de, y de, y de, y de se, yo tengo casi un año que no oigo el Estado hablando de eso. Digo, todo el mundo piensa que ya es que, ¿no? ¿no? Pero no. nadie, Sergio. Nadie. nadie habla nadie. de eso, nadie habla de eso. Ni nadie tiene un plan. Y si lo tienen en carpeta. Sáquenlo afuera. No algo. se lo han enseñado a nadie. Señores. Señores. Eso, no está, eso ya pasó de clase baja a clase media. Y le va a llegar a ustedes. A ustedes los políticos que creen. Porque ya son, porque la, hay que ser claros en este país. La clase alta de este país son los políticos dominicanos. Aquí no hay clase alta de que por los apellidos. Aquí no hay apellido ya. Eso se acabó. Dice que nosotros somos de los eh, qué sé yo cuántos. No, no, eso no existe. Existe clase política. La clase política de este país son los multimillonarios de este país. ¿Y a costa de qué? A costa de eso, de una inseguridad ciudadana, de una delincuencia eh, que se trata con paño tibio. Ahora bien, yo le traigo el otro escenario. Le voy a voltear el escenario. Para que vean lo que es porquería y disparate de país que tenemos. Como dice ese señor. Que lo dio con el corazón y lo dio con la razón. En caso contrario, si una de esas personas de, de, de Yulisa o su esposo repelen a, esa, a esos dos delincuentes y matan uno, Yulisa y su esposo estuvieran presos a esta hora. Preso. Y hasta se de pueden tirar cinco o seis años como se tiró el doctor. Preso. ¿Se acuerdan del doctor? Que si, quitándole al muerto, a la, a la persona para que no mataran el, al, al, a, ese, a, ese, a ese tal lagrimita. Se tiró casi cinco años preso. Eso es este país, esta es la porquería que tenemos. Pero todavía podemos salvarla. Eso es lo bueno podemos para salvarla. Eso es lo bueno que tiene. Está en sus manos, cosas, señor se presidente. Está en sus manos, oposición. <risa> Está en sus manos, iglesia. Está en sus manos, sociedad civil. Entre en sus manos, nosotros. Está en sus manos, la justicia. Es mejor matar un ciudadano. ¿O ¿No sea, lo que es eso? Que, que ellos ya se sienten mejor matando un ciudadano porque sale más fácil. ¿Eh? Que yéndose de, del, del, del escenario cuando son eh, advertidos No ¿Sabe la percepción que tiene la gente? Que los verdaderos delincuentes, verdadero delincuentes no son los que matan Ni los que están en las calles robando y haciendo nada Son los que protegen esa clase de delincuente Y los que se hacen los locos con esa clase de delincuente Esos son los verdaderos delincuentes de este país Y esos son los que usted vota por ellos Y esos son la gente que usted eh, lo, lo, lo ingloria lo que tiene en este país enfrascado A, un, a que todo lo que, lo, que, lo que pisamos y andamos en este país Estamos en esa lista que Yulisa que ya, la, la ya la hicieron La cotejaron A Yulisa ya la cotejaron Se fue Yulisa Pero en esa lista estoy yo En esa lista está Víctor En esa lista está Mevin ¿Eh? En todo eso Estamos todos los dominicanos en esa lista Desde que nos, No, no, no, que nos despertamos ¿Quién dijo? Acostado en nuestra cama Porque a Yulisa la mataron en su casa Podemos salvar este país, pero lo, hacemos, lo tenemos que hacer nosotros. Así es, tenemos, tenemos otra oportunidad más, no de cambiar, pero sí de intentar. Claro. Intentar por lo menos que las cosas mejoren. Vamos a una pausa comercial y al regreso, pues nosotros venimos con eh, Emmanuel, quien nos visita. Eh, para dar una información importante que tiene este grupo Telenor. Así que no le cambie, en breve regresamos.